Pasado sábado había una persona que estaba en el área de emergencia, la cual estaba recibiendo atenciones. Eh, era un supuesto eh, persona que se había visto en un hecho delictivo fuera de la institución, estaba esposado. Y se le entró un forcejeo a un esposado con la policía, se le zafó al mismo y fue y se trayó contra la puerta de la entrada principal eh, del lobby del hospital, la cual resultó eh, destruida porque era de cristal. Y, eh, inmediatamente se pudo controlar a esta persona, pues eh, se dirigió hacia, el, hacia la policía donde eh, tenemos entendido, se le puso su querella por la destrucción de un, de un bien que le pertenece a todos y hasta ahora todavía está en, en la policía el mismo. ¿Lo rompió el cristal entonces? Sí, una hoja de las puertas del hospital, eh, de, son dos, eh, resultó eh, destruida totalmente.